Oye, no quiero cortarte el rollo, Cal, pero el jefe quiere verte. <risa> Puede ser algo bueno. Aquí está, jefe. Hay un fallo en la línea pieza. Los conectores de carguero no van. Necesito dos obreros que suban y aseguren los cables. No es una maniobra fácil. El premio os pagará el doble por esto. Venga, Cal. Más créditos no vendrían mal, ¿eh? Vale, <ríe> muy bien, vamos. A trabajar. Por ti. Voy, Prof. ¡Ya poco para poco para rescatar no al final. De aquí arriba! Uh, ¡Detrás de, cuál... de ti, chaval! ¿Sí? Fíjate, una nave separatista. Hace años que no veo una Lucrehulk. Sí, años. Nos darán una pasta por ella. Venga, ¡vamos! ¿Estás bien? Sí, estoy bien Pero adiós, escalera Tendrás que buscar otro camino No hay problema, improviso Nos vemos allí, colega pero no autorizada Tranquilidad Solo estoy de paso Chupanito taca, crédito Ya puedo saborear los créditos Esta noche va a ser movidita ¡Venga a trabajar! Jale el temerario Me alegra verte Pero no la palmes Esa es la idea Parecen ratas de vertedero. Qué mal rollo. Estoy de paso, tranqui. No hace falta que salgáis a saludar esta vez. Cal, nos vemos en los conectores. Me parece bien, ahora voy. ¿Cómo has llegado tú? Tenemos que acabar antes de que empiecen a cortar el, el arco. Cal, acciona la palanca de abajo. Vale, te toca. ¡Conector asegurado! Oh. ¿Estás bien? ¡Sigo aquí! ¡Menudo susto, colega! ¡Hecho! ¡Espera! ¡Ya lo tengo! ¡Ya está! ¡Sube! ¡Ven a ver esto! ¡Es un caza Jedi! ¡Menuda pieza! ¡Nos van a dar un bastón por ella! ¿Llevará aquí, cuánto? ¿Cuatro años? Cinco. ¡Ah! Quien lo pilotara cayó con honor. Eso Esos Jedi... ¡Qué tragedia! Siempre pensé que no serían todos traidores. Sí, puede. Ah, será nuestro día de suerte. El Imperio le va a sacar muchísimo partido. Sí. Aquí estamos, desvalijando naves de la guerra para que puedan hacerse otras nuevas. Vaya negocio, ¿eh? Todos jugándonos el cuello por los jefes. Hasta la paga era mejor en tiempos de la república. Hey, ten cuidado con lo que dices. Escúchame. Lo que te paguen por esto, te sacará de esta roca mugrienta. ¿Qué te hace pensar que quiero irme? <risa> Vamos, Cal, eres muy joven. No quieres terminar como yo. Al final... Deberás pasar página y vivir tu vida a buscar tu destino. Lo que tú digas. Nos tenemos que ir. No estás escuchando. ¿Qué es No puedo subir. No. ¡No! ¡Aguanta! ¡Me caigo! No te sueltes. ¡No, no aguanto más! ¡No! ¡No! Oh. ¿Estás bien, Frau? S Sigo vivo. Pero atascado. No hay piloto. ¡Los sacaré de aquí! ¡Aguanta! ¡Cuidado, Carl! ¡Cuidado! ¡No esto apenas vuela! ¡Agárrate! Trau, ¿estás bien? <tose> Vale, tenemos. Venga, vámonos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido lo de antes? ¿Has sido tú? Pero eso era la fuerza, ¿no? Olvida lo que has visto. Confía no, pero él. las he visto. He visto las historias. ¿Lo he oído? Pagan pagan recompensas. Lo por sé. Je... Lo sé. Sí, vale. Hay que tener cuidado. Sí. Sí. ¿Estás bien? Sí, voy bien. ¿Y tú? Sí. Eh. Eh, llevamos un tiempo trabajando juntos. Nunca te había visto hacer algo así. Eh, lo hemos pasado bastante mal. <risas> eh, sé el riesgo que has corrido por mí. Y no... No sé cómo pagártelo. Tranquilo. En serio. Ah, eh, no tienes que preocuparte por mí. Pero este lugar... no es seguro. Eh, quizá deberías... bueno, desaparecer. Solo tengo que volver a por mi bolsa. Tapes, me debo un favor. Oh. Pero no estaba en... la Sí. No me verás durante un tiempo, Bravo. Sí, sí, vale. Vale, Cal. ¡Espera! ¿A dónde vas? Confía solo en la fuerza. ¿Eh? Se ha parado. Sí, aquí pasa algo. En pie. Solo una inspección por contrabando. ¿Están todos aquí? Sí, segunda hermana. Buscamos a un fugitivo peligroso. No a una anarquista corriente, sino a un devoto de la traicionera. Orden, Jedi. Si ese traidor no se entrega, se os acusará de sedición. Entrégate o ejecutaremos a todos los presentes, sumariamente. Creo que ya es hora de hablar. Yo... Eh, empecé a trabajar aquí hace mucho. Antes de la guerra. Reacondicionábamos naves. Eran las mejores. Y llegó el imperio. De ingenieros pasamos a chatarreros. Los obreros empezaron a sufrir maltratos. Pero sabemos la verdad. Solo que nos da miedo decirla. Para el Imperio, todos somos prescindibles. Sí, lo somos. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Mira esto. Una espada en agua. ¡Ya tengo al Jedi! ¡Oh! te muevas. ¿Qué haces tú aquí? Tranquilo. Hay un polizón. Eh, no hace falta. ¿Te, ¡Te veo! ¿Has oído eso en el comunicador? ¿Un Jedi? ¡Está alerta. ¡No pasa nadie! Es el traidor al ataque! ¡No puedo alcanzarlo! por él! Eliminadlo de una vez. Contacto confirmado. Disparada a matar. ¿Eh? ¡Un intruso! ¡Eso! ¡Terrá un... la fuerza de carga! Una salida. Tengo que seguir. Forma de prepararme. Así es como te preparas para morir. Descansa cuando estés muerto, soldado. ¡Arriba! Oh, no. ¡No, no te acerques! ¡No te acerques! ¡No te acerques! No. Ahí está débil. Muy lejos Voy a retroceder. ¡Eh, mirad! ¡Tiene miedo! ¡No podemos ganar! ¡No podemos perder, ¿verdad? ¡Esto se ha terminado! ¿Dónde está? ir al frente, parar el tren. ¡Oh, no! ¡Cobertura! ¡Ahora! ¡Deprisa! Aquí. estoy listo, traigo. Oh. Han roto el enganche. Oh. ¡Cuidado! ¡Ah! Oh, no! no. no. mal solo puedo subir Who ¡Acercimándose! ¡A ellos! ¿Ahora qué? ¿Se ha parado el tren? que si te hayan entrenado algo. ¿Quién era tu maestro, Padawan? ¿Alguna de mis víctimas, quizá? ¿Qué Jedi ha tenido que morir para que tú puedas vivir. Vamos, acabemos con esto. Ese cacharro, y toma asiento. Gracias por la ayuda. ¿Quiénes sois vosotros? Me llamo Sir Yunda. Y este es mi capitán, Gris Traitus. ¿Qué tal? Sí, la Mantis es mi nave, pero será mejor que le hagas caso a ella. ¿Y? ¿Quién eres? Cal, Kestis. ¿Quién era esa de antes? Una inquisidora imperial. Usa la fuerza para cazar a los Jedi. Y ahora que sabe quién eres, no se detendrá hasta que te destruya. ¿Cómo sabes tanto? ¿Y por qué me ayudas? Pinchamos comunicaciones imperiales. Supimos que los inquisidores iban a Braca Y nos adelantamos. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es la recompensa por atrapar a un Jedi? No nos des las gracias, ¿eh? Vale, lo entiendo. Te has acostumbrado a sobrevivir solo tanto tiempo que no confías en nadie. Eso te ha mantenido con vida. Pero esto es mucho más importante que solo sobrevivir. ¿Cómo qué? La reconstrucción de la Orden Jedi. ¿Vosotros? Nadie más. Ah, no somos suficiente para ti. ¿El Consejo Jedi? No existe. Oh. Solo me tenéis a mí. Capitán, pon rumbo a Bogano Sí, señora. Mientras tanto, intenta descansar. Ve, estás a salvo. Por ahora. Deberás pasar página y vivir tu vida. Buscar tu destino. ¡Cal, cuidado! Hablabas en sueños. Picho raro.